Bienvenido Capricornio, mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este tu espacio de Bio Oráculo. Estoy muy contenta porque el día de hoy traigo para ti una tirada muy especial. Vamos a ver qué viene para ti en este 2021. También vamos a ver... ¿Cómo estás cerrando este 2020? ¿Y qué mensajes tienen para ti los ángeles? Como verás, hay muchísimas herramientas, hay muchísima luz, muchísima guía para ti, siempre con muchísimo amor, ¿ok? Bueno, pues déjame presentarte rápidamente. Estamos estrenando el Tarot Rider. La verdad es que estoy muy contenta por eh, darle la bienvenida a este nuevo tarot. Eh, está también el oráculo de bioneurosabiduría, y el oráculo de arcángeles. Entonces, eh, esta es una tirada general. Entonces, es probable que no todo resuene contigo. No te preocupes. Toma lo que sí resuene en tu interior y lo que no, déjalo pasar. ¿Ok? También si requieres una guía personalizada para que puedas hacer preguntas más específicas acerca de de ti alguna duda que tengas, bueno, pues aquí abajo estará apareciendo un correo para que nos puedas escribir, nos pidas informes y con muchísimo amor poderte transmitir toda la información. Eh, recuerda que esta es una guía. Eh, en ti está el accionar. Es así que suelte esos miedos, suelte esas creencias y da ese paso para poder recibir esa maravillosa guía. ¿Ok? Este mes... Hay grandes sorpresas, hay grandes descuentos también, siempre para dar esa guía con amor al alcance de todos. Es así que, bueno, en disposición vamos a saborear esta, esta tirada. La verdad es que ya puedo sentir tu energía y la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy, muy feliz. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae para ti, ¿ok? Bueno, pues primero, eh, como te comenté, estas cartas han sido previamente canalizadas para ti y le preguntamos al oráculo eh, de Bio cómo estás cerrando este 2020. Ok, y bueno, estas son tus cartas. Wow, ok, si no las ves, ahorita yo te las voy a ir presentando. Sé verdadero. Wow. Siempre di la verdad. Esta carta nos habla que estás en este proceso de quitarte máscaras, de dejar de tratar de agradar a los demás, pero muchas veces todavía te cuesta un poquito de trabajo porque todavía tienes uh, como que ciertos condicionamientos, ciertas... este creencias sobre el tener que agradar para poder fluir o ser aceptado. Entonces, estás en este proceso y te dicen, deja de escuchar consejos de los demás, porque los demás también están dormidos, están en este proceso y te van a decir su punto de vista de acuerdo a lo que ellos perciben o lo que su ego les, les dice. Y también recordar que todos somos espejos. Entonces, es momento de seguir la voz de tu alma. Esa voz que te indica, y, y quizás lo has sentido, muchas veces a lo mejor te han, te han dicho, no, no vayas por ahí, no hagas esto, mira que va a salir mal, yo ya lo intenté y que no sé qué. Pero tú en tu interior sientes esa... Híjole, esa energía, algo que vibra acá y, y, y retumba, y dices, no, es que yo estoy seguro que sí, por ahí es porque me emociona, porque siento paz y porque a lo mejor sí, a lo mejor puedo sentir un poquito de ñañaras, pero, pero tengo la certeza, no me pregunten por qué, pero tengo la certeza de que todo va a estar bien. Y lo haces, das ese paso y wow, los resultados son maravillosos. Entonces, sigue esa voz en, en tu interior y también te dicen, Deja de posponer, es, es momento de accionar. Y me encanta esta carta porque el número que trae arriba es el 11. El, lo relaciono muchísimo con el 111 y para mí es, es ese mensaje de Los Ángeles donde te dicen sigue adelante, no, no pares, no dudes de ti y sigue. Y, y el mensaje de accionar me encanta porque no solo te habla de, de un proceso de uh, trabajo, dinero, salud o amor. Habla, habla de esta acción hacia ti, aquello que estés sintiendo. Muchas veces te llegan proyectos o te llegan situaciones, pero no las concretas. Dejas ese proyecto a la mitad y hoy te dicen es momento de accionar y estás cerrando. Este 2020, como que terminando esos ciclos, ajá, cosas pequeñas que habías dejado pendientes, las estás haciendo, las estás accionando, y, y esa sensación de paz, de satisfacción, te eleva, te eleva muchísimo, entonces... Sigue así, sigue adelante, escucha esa voz en tu interior y aunque a lo mejor el proyecto o lo que sea que, que quieras realizar para los demás no sea algo congruente, si a ti te vibra, entonces sigue adelante porque por ahí es. La mejor guía, la mejor guía siempre va a ser tu alma, tu espíritu, entonces hoy comienza a escucharlo desde otra conciencia. Bueno, pues ahora vamos a ver qué viene para ti en este 2021. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene para ti en este 2021. Te recuerdo, estas cartas ya han sido previamente canalizadas para ti. Vamos a ver qué es lo que viene para ti en la salud, en el amor, en el trabajo y en el dinero. Te recuerdo, sí, es una lectura general, entonces toma lo que más vibre en tu interior y bueno, las voy a ir destapando. No te preocupes, ahorita te las voy a mostrar. <ríe> Yo ya puedo sentir tu energía. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Ok. En la salud te ha salido el rey de copas, la fuerza y la emperatriz. Ok. Wow, fíjate, eh, si bien me, me llama eh, la carta del, del rey de copas, porque habla de culminación, de éxito, de, de logro. Este, aparte, las, las copas nos hablan de esas emociones. Entonces estás, eh, estarás sintiendo esa conexión con tus emociones y es bien importante porque al reconocerlas, al sentirlas y al poder liberarlas vas a encontrar un equilibrio y una salud perfecta, la carta de la fuerza también habla de una, de una fortaleza espiritual una fortaleza en tu interior maravillosa y que estas dos cartas estén, las puedo sentir como que Mm, dominando más en tu salud, el mensaje es claro. En la medida que estés conectado con tus emociones, mantendrás este equilibrio y esta fuerza interior. Aparte, la, la carta de la fuerza te habla de un te habla de, de un reto, de un cambio, de una transformación. Yo lo llamaría transformación, ¿ok? Y eh, el suceso que se te presente, lo que sea, vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque ya vas a encontrar esa conexión, vas a comprender que toda enfermedad viene de la mente, viene desde esos pensamientos limitantes donde hay miedos, este, dudas, donde todo te cuestionas, donde no confías en ti mismo y estás comprendiendo que en la medida que tu empoderamiento empiece a... a salir y reconozcas ese gran poder que tú tienes, bueno, pues entonces vas a poder liberar y esa fortaleza va a salir con mayor fuerza, ¿ok? Este, lo vas a sentir más. Aparte también esta carta habla de, de mucha de mucha pasión. Vas a enfocarte en ti, ¿ok? La carta de la emperatriz ha salido boca abajo te la muestro ok y este trae un mensaje muy directo esta carta te habla que tienes que trabajar mucho precisamente con esos bloqueos con esa con esos lados donde empiezas a dudar de ti Ajá, donde empiezas a, a crear un poquito de de miedos y fíjate esta carta habla de manipulación. ¿Y qué crees? ¿Las enfermedades? También es eso. Ese mensaje es uno inconscientemente... Um generamos una manipulación cuando nos enfermamos, pues queremos que nos apapache. Pero si conectáramos realmente con ese amor y con lo que sí somos y nuestras emociones, no necesitaríamos enfermarnos. Podríamos, aparte de amarnos y querernos y aceptarnos a nosotros mismos, pues eso mismo también estaríamos manifestando. Entonces, el siguiente año enfócate mucho en mantener esa conexión, en no bloquearte tu energía, en aceptar tus emociones, eh, en no ser impaciente, tranquilo, todo va a llegar, pero deja que fluya, deja que todo fluya. Sueles mm, ser como que un poquito impaciente y quieres que las cosas sean como tú dices, entonces relájate. En la medida que te relajes y de verdad confíes en, un, en el universo, perdón, en los ángeles, en Dios, como tú le quieras llamar, no importa, ¿ok? En la medida que tú confíes y tengas esa certeza de lo que si sí eres y hacia dónde vas y disfrutar momento a momento, todo se va a dar y vas a mantener ese equilibrio. Recuerda que tienes esa fuerza, ese poder dentro de ti. Y fíjate, me encanta porque aparte que todas las cartas van relacionadas, las cartas en el amor, te ha salido el emperador, la justicia y la, bueno, sota de bastos. ¿Ok? ¿Los puedes ver ahí? ¡Wow! Ok. El emperador te habla de tomar decisiones. También esta carta es muy... Tiene una energía muy, muy masculina, este, puedo sentir, ¿te acuerdas que te decía al principio que podía sentir tu energía muy sensual? Bueno, pues ahorita me, me confirma, tienes una energía muy, muy sensual. este Si eres mujer, también puedo decirte que no necesitas eh, demostrar a nadie eh, sobresalir, ¿no? Simplemente acepta que todos tenemos ambas energías, masculino y femenino, no tenemos que luchar en... En ningún plano, simplemente aceptarnos. Acepta lo que hoy eres, pero tu energía es muy, muy sensual. Pero esta carta te habla de tomar decisiones. El siguiente año en el amor, en el amor perdón es de tomar decisiones. Y la carta de la justicia invertida te habla de esta necesidad de transformación. Fíjate, te habla de no hacer cambios, en ti o en, en, en la relación, eh, no solo de, de cambiar pareja o algo así, no, habla de una transformación interna, fíjate, de tomar decisiones tú, hacia dónde quieres ir, eh, si estás en una relación, hacia dónde quieres este, que vaya esta relación y si quieres manifestar ese amor, hacia dónde quieres, pero esta carta la puedo sentir como esa necesidad de transformar te está, es, es, lo siento como una carta de advertencia, pues te está diciendo estás haciendo lo mismo, lo mismo y quieres un resultado diferente y no, es momento de que hagas esa transformación de que lances al universo esa bola blanca y se regrese multiplicada, ok cortar toxicidades, sí puede ser sin embargo, fíjate con la sota de bastos puedo sentir como que viene algo para ti. Así es. Eh, fíjate, la sota de bastos nos habla de, de semillitas, de um, como que el inicio de algo, algo que va a crecer. Y por eso esas cartas eh, están ahí, porque es momento de tomar decisión hacia dónde quieres ir, qué es lo que vas a, a hacer. Híjole sentir, porque también los bastos nos habla de ese impulso, de ese movimiento, mira para algunos les va a resonar, esto me suena a mí a toma de decisiones quizás de la llegada de algún bebé, algún embarazo por ahí el siguiente año, pero es momento de tomar decisiones, de dejar de, pues, todo lo tóxico y comenzar a enfocarte en lo que sí quieres. Por eso es esta semillita. Quizás también la semillita sea una nueva pareja, un nuevo comienzo, o si estás en una pareja, bueno, sea como que el renacimiento de esa relación pero cortando ya con toda esa toxicidad y dejar de estar cometiendo esos mismos hábitos y darle esa frescura, darle esa transformación. Fíjate, los cambios es algo, um, por ejemplo, tienes una ropa y te cambias. No es que nunca te vuelvas a poner esa ropa, ¿no? Sí, la vuelves a usar en otra ocasión, pero un, una transformación es... Me voy a pintar el cabello y me lo voy a decolorar y me hago esta transformación. Y aunque después vuelvas a ponerte el, el tono que antes tenías, tu cabello ya no vuelve a ser el, el mismo de antes, el natural, porque ya tiene químicos, ya tiene cosas. Es esa transformación, son esos pasos que ya no hay manera de volver atrás. Entonces, es momento el siguiente año de tomar decisiones que te generen paz para que puedas encontrar ese equilibrio y empezar a sembrar esa semillita. Para un grupo de personas les va a resonar porque puedo sentir como la llegada de un nuevo amor, la llegada de un nuevo bebé, un nuevo integrante a la familia, una semillita y una nueva relación. Pero para ello se requiere accionar. Y fíjate, me encanta eh, que estas cartas están ligadas porque te dice que tú tienes esa fortaleza para poder tomar esas decisiones y accionar, ir hacia adelante, encontrar ese empoderamiento tuyo. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y tu energía en el trabajo, fíjate, la torre, el as de oros y la sota de copas fíjate otra otra sota wow ok fíjate la torre nos habla de esta destrucción y te la voy a acercar un poquito más para que lo puedas ver se derrumba todo aquello que ya no vibra contigo ok? No te espantes, no, no significa, ya, ¿qué va a pasar? Esto se está destruyendo. No, no, no, no caigas en pánico. Te habla de un cambio sí o sí. Para un grupo de personas les va a poder resonar porque puedo sentir un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, porque ese as de oros nos habla de nuevas oportunidades, un nuevo proyecto. Eh, aparte, está, esta carta está muy ligada a los signos de tierra y tú eres un signo de tierra, Capricornio, entonces va a haber este nuevo proyecto. Y esta carta que nos habla de esas semillitas es un lo puedo sentir como un una renovación, puede ser un nuevo trabajo, un nuevo proyecto o si estás en este o si sigues en tu mismo trabajo será como que uh, un aumento de sueldo. Si estás en un trabajo que te encanta, que te fascina, y lo puedo sentir porque las copas te habla de emociones, de sentimientos, entonces estás realizando lo que te encanta y será bien pagado, bien valorado. Prácticamente te dice, haz tu 1% disfrutando lo que realizas. Y todo aquello, este cambio, esta transformación de todo aquello que no te gusta, quizás este va a haber como que una depuración. Va a haber transformaciones, pero transformaciones en lo positivo. Y esta carta lo, lo confirma todo. El haz de oros. Aparte, ve qué bonita carta. Porque puedo sentir como divinamente guiado estarás para recibir toda esa abundancia que ya te corresponde. Te decía, el trabajo bien pagado, este, una mejoría definitivamente en el trabajo. Y aparte, fíjate qué bendición y todo, todo lo que viene con ello, porque es algo que has estado esperando, es esa semillita que has estado sembrando por, por mucho tiempo y hoy va a, dar, va a dar frutos y te vas a sentir con esas emociones y esa satisfacción y ese equilibrio maravilloso. Por eso puedo sentir que es un nuevo proyecto y tampoco caigas en pánico ahorita de, ching, entonces ahorita en el trabajo en donde estoy, ya no voy a estar el siguiente año. No, no, no, empieza a manifestarlo, porque probablemente sea eh, que subas de, de puesto, que te suban el sueldo, pero vienen cosas muy padres en, en este trabajo, vienen cosas muy, muy positivas para ti. Recuerda, en la medida que tú también te dejes conectar con... Tu interior, el universo y te dejes guiar, todo esto se va a empezar a manifestar de una manera mucho más palpable, mucho más rápido. Yo no te, no te voy a decir fechas, no te voy a decir exacto porque realmente los tiempos son de Dios y son perfectos, ¿ok? Confía, no caigas en... En la primera carta que te decía yo que te desesperas y que quieres que las cosas ya se den rápidas. No, confía, da tiempo y date tú el tiempo también para vivir tu presente. Entonces, al menos siéntete en la certeza de que todo va a estar bien y va a fluir de una manera maravillosa. Simplemente disfruta de este proceso y fíjate en lo económico te sale la reina de oros, el ocho de bastos. Y la rueda de la fortuna, ¡guau! ¡Wow! Bueno, es que qué cartas tan hermosas, fíjate, puedo sentir que esta reina de, de oros te habla más como de una advertencia de mantener ese equilibrio, de no gastar de más, o innecesario, simplemente comenzar a hacer conciencia, agradecer lo que te llega, también compartir, claro que sí, pero mantener ese equilibrio. El 8 de bastos me encanta porque los números 8 para mí lo puedo sentir como el signo de infinito. Aparte también nos habla de, de algo que, que se repite y, po y en el dinero fíjate esto, fluye, va, no se estanca, entonces deja que fluya este dinero, ábrete, toma acción en saber administrarlo, en saber compartirte, en ser agradecido y limpiar todas esas creencias acerca de el dinero, lo económico. Y bueno, pues esta carta te habla la rueda de la fortuna, definitivamente un cambio, un giro y lo puedo sentir aquí con esta carta de... de de la reina de oros, de administra, de cuida, de es momento de ser más consciente en tu economía, pero la rueda de la fortuna te habla de un sí o sí de esta transformación, pero en algo realmente positivo, ese equilibrio, esa abundancia va a llegar, porque has estado sembrando esa semillita por mucho tiempo y hoy te piden que dejes y que se derrumbe toda esa toxicidad que ya no va, todos esos hábitos que, que no te han llevado a quizás ese equilibrio pero este 2021 te habla de este empoderamiento en ti en esa conexión con tus emociones, en tomar decisiones pero lo más importante y el mensaje más fuerte que puedo sentir es deja de estar realizando las mismas acciones queriendo tener resultados diferentes, es momento de, de hacer esta transformación, si hay cosas que no te han funcionado, bueno, por qué insistes, por qué insistes en seguir haciendo lo mismo y todavía, fíjate, me llegó ahorita y todavía te sorprendes de ¿y por qué está pasando esto? <ríe> ¿me entiendes? entonces es momento de hacer algo, accionar fíjate la última carta, cerrando este 2020, te decía, acciona. Entonces, sigue así, acciona, cambia. Eh, haz esta transformación y sobre todo, ten fe absoluta de que todo va a estar bien. Déjate guiar. Guau, wow. sentirte energía, de verdad, te lo decía al principio. Muy fuerte, muy padre. Y ahora veo todas tus cartas. Guau. Wow. Qué bonito, qué bonito. Eh, requieres de mucha constancia, de ser este, disciplinado. No exigente contigo, porque eso bloquea la energía. Simplemente dis disciplinado, ser constante contigo. Y bueno, vamos a preguntarle ahorita al oráculo, en base a esta tirada, pues cuál es ese siguiente paso para poder manifestar esto de una manera eh, no llamémosle rápida Porque recordemos que los tiempos de Dios Son perfectos Pero de qué manera hacer que esto se manifieste Y cuál es la guía para ti okay? ¿En, ¿En qué te vas a enfocar Para poder Manifestar esto Vamos a pedirle al oráculo Nos dé tres cartitas Bueno, ya salió la primera Wow, fíjate Ay, me emociona me emociona, me emociona. Una más. Y. Una más. Ay, me encanta, me encanta. Ok. Para un grupo de personas. ¿Recuerdas que te decía que en el amor venía una decisión importante? Una semillita, quizás un nuevo hijo, un nuevo integrante a la familia. Este. Quizás este. Con tu pareja estás planeando o no estás planeando, bueno, pues el universo te dice que si puedo sentir para un grupo de personas el siguiente año, viene un pequeñín por ahí, fíjate. ¡Qué emoción! Bueno, también esto significa un nuevo proyecto y te acuerdas que también en el trabajo vienen semillitas. Entonces, los nuevos proyectos, los nuevos trabajos, estas nuevas aventuras también son como nuevos hijos. Y te dicen sí o sí viene algo nuevo para ti. Entonces, wow, me encanta. Este, híjole, me emociona, me emociona. Aparte, ve tus cartas, todas al derecho, ve esa energía tan fuerte y empoderada. Florecer, vivir en abundancia. En la salud, en el amor, en el trabajo, en lo económico, claro que se puede. ¿Se puede experimentar esto? ¡Claro que sí! No necesitas sufrir, luchar e ir en contra, no. Requieres estar en conexión con la naturaleza contigo, equilibrar esas emociones, esos sentimientos, entregarlos cuando sean energías densas y sobre todo, estar en contacto con la naturaleza, con Dios, los ángeles o como tú lo concibas. Pero es importante que comiences a trabajar en tu interior y tienes una fortaleza maravilloso. Toda la guía, todo el universo te tiene preparado, mmm, bueno, cosas padrísimas para ti. Déjate guiar y sobre todo esta carta te lo dice. Te la voy a acercar un poquito más. Rebelde. ¿Se requiere de valentía? Sí, muchísima. Muchísima, porque conocerse se requiere mucho, mucho valor, accionar y comprender que todo parte de tu interior se requiere de mucho valor, sí, pero tú tienes esa fortaleza y sé, y el mensaje también te lo han dado, que tú puedes con eso y más, porque eres una energía muy, muy fuerte, entonces, bueno, ¿Qué, qué maravillosa guía, híjole, de verdad siento tu energía muy padre y me emociona, me emociona muchísimo. No soy capricornio, pero puedo sentir esa energía y de verdad me emociona. Bueno, pues por último te voy a dar tu mensaje del oráculo de Los Ángeles. En este momento yo te invito a cerrar tus ojitos, respirar profundo. Puedes hacer una pregunta, la que más, más, más te resuene... Si tienes alguna duda sobre la guía que te acabo de dar, algo que te tenga inquieto, bueno, haz la pregunta lo más, lo más clara posible para que los ángeles, los arcángeles te respondan de una manera tan, tan amorosa. O si simplemente quieres recibir la guía, también está bien. Esta guía va a ser para el 2021 y en lo que te vas a enfocar sin exigencia y con muchísimo, muchísimo amor. Okay. <risa> ya quiere salir tu mensaje. Bueno, vamos a pedirle dos cartitas. Ok. Ok, y bueno, fíjate, al final del mazo me dicen, te muestra esta carta. Cuando te digo me dicen es porque yo... Puedo sentir a los ángeles aquí presentes y la verdad es que me llegan de repente estos mensajes y me dicen que te muestre esta carta y te dice, sigue adelante sin miedo. Vas a conectar con los ángeles y esta carta te dice, gracias por caminar junto a mí a cada paso por llevarme de la mano, darme confianza y valor, y por guiar mis pensamientos y acciones en dirección del amor y mi verdadero propósito de vida. Wow, Fíjate, esa va a ser la frase. Sin miedo vas a comenzar este 2021, dando esos pasos en la certeza de lo que quieres realizar y de lo que sí eres. Y bueno, hay eh, los otros mensajes, las otras cartitas... Esta la puedo sentir hacia una pregunta que hiciste y la respuesta te dice que la persona en cuestión es confiable. Quizás preguntaste acerca de alguna cuestión en el amor o algo así, bueno, algún proyecto que a lo mejor estás, este... Teniendo y, y, y dudas un poquito de, de si sí avanzar o no avanzar. Bueno, esta carta te dice que la persona en la que pensaste es confiable. El universo está trabajando de la mano contigo para que eso que tanto deseas se manifieste. Comienza a entregar tus miedos y a tener la confianza en ellos. Te dice también que repitas esta oración, lo puedes hacer junto conmigo. Y dice, gracias por ayudarme a tener fe en mis relaciones para abrir más mi corazón. Agradezco su protección al tener solamente personas dignas de confianza en mi vida. Puedes sentir que las personas que están a tu alrededor son de confianza. Y en tu interior lo puedes sentir porque te generan muchísima paz. Son faros de luz en tu camino. Y bueno, la siguiente carta te dice, aquí está, creo que ahí no se refleja ningún brillo. Y te dice, sentido del humor. Híjole, es bien importante que este 2021 estés conectado con tu sentido del humor. Que te diviertas, pues a eso has venido. Entonces, lánzate ese tobogán. Pierde ese miedo y acciona, acciona de una manera responsable y comienza a mirar en tu interior. También tiene una pequeña oración que te dice, gracias por ayudarme a ver esta situación con humor, para así poderme reír de la naturaleza humana. Estoy dispuesto dispuesta a ver mi experiencia desde otro punto de vista, para así atraer amor y energía sanadora a mi vida. Excelente. Es momento de afrontar cada situación de la mejor manera posible, con un humor y una confianza en el universo. Me encanta, me encantan tus mensajes, Capricornio. Híjole, te dejo con estos maravillosos mensajes. No olvides regalarnos un like para que este mensaje llegue a más personas. Compartir, suscribirte, dejarnos tus comentarios es muy importante. Y bueno, si requieres una tirada personalizada. No dudes en escribirnos y con muchísimo amor te daremos ese seguimiento. Te abrazo con el alma. Gracias por compartir conmigo.